La economía eh, genera diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, problemas de ataque de pánico, attack. Estoy seguro que lo sabe, porque es un especialista en economía, pero eh, la economía no olvidemos que es exacta, pero eso lo aprendí yo como abogado, que tiene al hombre en el centro de su preocupación. La preocupación de los economistas es el hombre. <ríe> es así, el hombre libre, ¿no? Para mí, el hombre libre aclaré eso. Ramiro, ¿cómo estás? Nacho Rivero, saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos día. días arranco por ahí, es exacta, vos lo sabés muy bien, toma dos no es cinco o tres, es cuatro, pero en el centro de producción de ustedes está el hombre ojo vos sabés que la economía es una ciencia social no porque estudia justamente claro. la la, es la administración de los recursos realizados por el hombre por lo tanto es, eh, específicamente es una ciencia social por eso a veces es difícil en la economía que están todas las variables o eh, que, que uno no puede predecir exactamente en qué momento, en qué lugar, a qué hora va a suceder tal cosa, porque no es una ciencia exacta, sino que depende también hasta de, de, del humor, de si el estado de ánimo de las personas, entonces por eso, eh, eh, por eso es una ciencia social y, y, y por eso es parte de, de, de un estudio sociológico de la economía. Yo una semana arranqué hablando con vos, el día que me atendiste en la 2x4, siento que yo me crié en Barracas, un, un suburbio industrial de, de Buenos Aires hace muchos años, eh, eh, hervía de trabajo la grande fábrica, la pequeña, la mediana, las grandes fábricas, las pequeñas, las medianas, había una feria que se quedaba abierta a otro turno para poder venderle a los que salían y entraban, por ejemplo, en los turnos de la tarde y la noche de General Motors, de Citroën, de Brazobora, de los gigantes de Román y Romano, bueno, de las infinidades de fábricas alimenticias, textiles, de gigante alpargatas, la, la fábrica financiera. Eh, ...y en mi barrio no existía no tener laburo... ...podría haber alguno, algún trasnochado, rarísimo... ...que no quisiera laburar... ...pero en mi barrio, inclusive donde yo daba catecismo con el Hermitano y Arce... ...en el fondo de Barracas, en la Villa... ...que hoy es casi intransitable entre Barracas y Pompeya... ...a la mañana del 70 quedaba lleno de la gente que iba a buscar laburo... ...entonces te pregunto... ...cuando el hombre no, con, busca laburo y no lo consigue... ...o tiene laburo y tiene miedo de perderlo... ...o tiene laburo, cobra regularmente registrado... ...y no lo alcanza para llegar al 9 o 10... Eh, y tiene misiones de tipo subsidiado es qué, qué economía es esa es que Argentina se fue metiendo solita en una trampa no y, o sea terminó en, en manos de políticos populistas eh, recordemos que es una democracia Argentina no Porque no es que es una dictadura solita se metió en la trampa solita se terminó votando todo el tiempo cada dos años nada más que populismo y el populismo le fue tentando eh, eh, con la vía, digamos que fue como que fue transformando y lo vimos casi sin darnos cuenta, no pero de a poquito fuimos de la, de la cultura del trabajo, que era parte de la ciencia de la Argentina, a la cultura de la dádiva, ¿no? y todo el mundo mantiene. De repente, tenemos que gente sana que le da de, de trabajar, está desempleada y mantenida por el Estado con un plan social. Eh, y, y ya te digo, fuimos... Eh, este, para mí este punto es, es básico. Va, es esto explica buena parte. El populismo nos, nos sacó de la cultura del trabajo y nos llevó a la cultura de la daña. Por eso te digo, porque yo lo vi. Yo puedo decir que yo vi es, ese, ese trabajador de un barrio, repito, un suburbio industrial. Lo vi que quería laburar, estaba lleno de talleres, reparábamos todo, fabricábamos todo el hombre de Barracas, un barrio industrial de la ciudad, tenía laburo todo el tiempo, es decir, los clasificados de Clarín eran como, un, como una guía de las viejas, eran, era pesado, era como tener un libro adentro del diario, porque tenías aprendices, oficiales, medio oficiales, claro, y hablar de los agrupados, ¿no? Eso, claro, eso desapareció. El tema es se, no se puede salir de ahí. Y cortan la avenida 9 de julio, y van al ministerio y piden más plata, y hay, y hay clientelismo, y están vienen los micros con la vianda, con todo. ¿Cómo salimos de ahí, Ramiro? mira se sale primero con un buen diagnóstico y reconociendo que, que, que esto se armó en democracia y con voto a voto deseo reconocer que Argentina, por lo menos los últimos 20 años, para no estar para atrás, le pisó el camino. Oeste, imagínate que estamos en la ruta y, y, y le pisaste en la rotonda y 200, no sé, siete 25 kilómetros y decís, uy, pará, le pise, tenemos que ir más atrás. Bueno, Argentina tiene que desarmar buena parte de lo que hizo estos últimos 20 años. Eh, para, para mostrarte un ejemplo, esta locura de tener una economía con... 70, 70 tipos de cambio Hace 20 años, 20 años atrás, no los teníamos. Es decir, y, y, y esta destrucción de, o por ejemplo, los planes sociales que decíamos, esto de que antes todo el mundo trabajaba y no había planes sociales y que ahora todo el mundo tiene un plan social. Bueno, evidentemente, los últimos 20 años fue una destrucción del, del modelo económico de Argentina o de la capacidad de producción de Argentina. Eh, y, y, y por lo tanto se sale de la misma manera que, se, que uno se metió ¿eh? desarmando toda esta, toda esta locura que se armó durante estos 20 años que va, por ejemplo esta idea de eh, duplicar el tamaño del Estado casi sin tener capacidad alguna de financiarlo a punto tal de que tenemos inflación porque no solo tenemos mucha presión eh, impositiva para financiar al Estado, sino que eso no alcanza y terminamos... Eh, con emisión monetaria para poder financiar el Estado, y volvimos de... estábamos en inflación cero y ahora volvimos a los tres dígitos de inflación, y es más, te digo, es muy probable que en mayo, este mes de mayo, que acaba de arrancar, es muy posible que Argentina termine con dos dígitos de inflación mensual, es decir, sí. este, puede ser, este mes puede ser un mes que Argentina vuelva después de décadas, después de pasar por la hiperinflación de los 80, bueno, volvamos nuevamente a dos dígitos de inflación mensual. Mirá dónde nos trajo este modelo económico. Estamos hablando con el doctor Ramiro Castiñeda, que es economista. Qué bien que lo explica Ramiro. Ramiro, ahora la pregunta es, ¿tenemos con qué? Se habla mucho de los recursos, ¿viste? Yo te veía que Noruega, cuando en los 60 descubrió gas y petróleo, y era un país casi pobre, decidió crear un fondo fiduciario soberano, que hoy tiene 168.800 millones de euros acumulados para pagar jubilaciones, son 9 millones, no lo reventó, uh -huh. no lo quemó, y sigue juntando. Nosotros ya estamos gastando cuenta vaca muerta, estamos gastando cuenta el salario del hombre muerto, el yacimiento de Jujuy, de, y estamos por declarar eh, material estratégico el litio en alguna provincia. Digo, a pesar de todo ¿tenemos con qué para salir de ahí? Mira, el ejemplo que hablábamos de Noruega es muy... Eh, muy muy muy bueno para marcarlo porque ¿no? fíjate que tenemos la sociedad noruega no los noruegos encontraron petróleo realmente con una excelente, excelente administración todos los noruegos hoy, hoy son millonarios por... sí, no es una exageración es decir toda la sociedad gracias a una excelente administración de un recurso que habían que, que encontraron terminaron en un país donde son casi literalmente todos ricos Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, Venezuela también está eh, eh, eh, en un mar, viviendo, en los pies tienen un mar de petróleo. Y, no y de buena 99, calidad, 99, que casi como una jalea el petróleo venezolano, y tienen oro también, pero lo, lo están reventando. Pero vos fíjate que teniendo tanto petróleo como Noruega, y no obstante son el 99% de los... De, de los eh, venezolanos son pobres hoy más o menos el salario promedio eh, después de 20 años de chavismo eh, hoy el salario promedio de un venezolano no llega a 30 dólares para que tengas una idea el salario promedio de un noruego son más o menos mil dólares mensuales el salario promedio de un americano son mil dólares mensuales el salario promedio de Argentina dos décadas atrás eran 1.200 dólares mensuales Hoy, después de 20 años de kirchnerismo, son 300 dólares mensuales. Y en los, en los países ya destruidos por el... Ya pasamos del, del populismo al comunismo, eh, destruidos por el comunismo y ya con cruentas dictaduras, Venezuela y Cuba tienen salarios de 30 dólares. Y vos saques las puntas a la verdad. Porque los dos son ricos en petróleo, Noruega y Venezuela, y uno cobra seis mil dólares de salario promedio y el otro cobra 30 dólares de salario promedio. Entonces, esto te demuestra que, como arrancamos hablando, la economía es una ciencia social. Y vos fíjate cómo se administran en Noruega y son todos ricos, y cómo se terminaban administrando los venezolanos, terminaron todos en un, en, en un país donde el 99% son pobres. El 1% restante que no es pobre es toda la casta eh, que impuso una dictadura en Venezuela o por ejemplo también en Cuba y le impusieron a tiros esta porque el chavismo entró en democracia pero después cuando perdía de las elecciones dibujó todos los números y dijeron nosotros no nos vamos nada y terminaban imponiendo una dictadura en Cuba sostienen sí, con, sostiene con terminaban imponiendo una dictadura y los sostienen con el aparato... claro. yo decía los sostienen con el aparato del Estado cubano, que es terrible y, y mi idea y ahí te hago la pregunta final porque la, la pregunta es, me eh, me respondiste, tenemos con qué pero podemos, podemos hacerlo mal. En ese camino imaginario nos pasamos de la rotonda, hicimos 25 kilómetros tenemos que volver, pero vienen los camiones y no nos dejan ni, ni retomar, en el retome no nos dejan, no nos dejan los camiones que son, viste, los, los supuestamente progresistas, las cgt los que dicen que van a tirar 40 toneladas de piedra, los que nos advierten que están dispuestos a dar lucha desde el primer día en que cambia el gobierno, cuando ya está 70-30 al contrario, 70-30 girando hacia el libre mercado, el laburo, el esfuerzo, el mérito, pero ¿qué hacemos con los camiones que vienen de frente y no los dejan doblar para retomar en la rotonda, eh, Ramiro? A ver, primer punto reconocer que Argentina es una democracia y por lo tanto se va a hacer lo que es, diga la, la primera mayoría. Eh... Obviamente, evidentemente, y al margen de todos estos sectores que vos muy bien los matás y existen, todos los tirapiedra y todo, todos estos que estamos hablando, eh, también es una realidad que Argentina decidió que este camino, al margen de, ya te digo, nos metimos solitos acá, Argentina vota cada dos años, cada dos años o sea, nos metimos solos hasta acá. Ahora parece que hay un despertar... Principalmente porque, por ejemplo, todos los todos los que tienen, todos los menores a 30 años, eh, más o menos el 60% de todos los menores de 30 años son todos pobres. Entonces terminaron todos con el, en su primer trabajo ganando como máximo 250 dólares, 200 dólares. Entonces, to, obviamente, eh, eh, para el, para todas las personas de... Menores de 30 años, lo único que tienen para ofrecer este este modelo económico es un plan social. Entonces, en esa situación, vos fijaste que los jóvenes perdieron el futuro, el, el trabajador perdió el trabajo y el jubilado perdió la jubilación. De hecho, le están dando, la en vez de darle, le dan la jubilación y después le dan un bono. Antes no se necesitaba darle un bono a un jubilado. Ahora le están dando bono, una, una no como reforzando la jubilación es tan baja que quedó. Este modelo destruyó los ingresos de absolutamente toda la población, no importa qué edad de etaria, de en etaria te encuentres. Entonces, así como nos metimos solos acá, porque esto fue democracia, solo nos vamos a dar cuenta y vamos a pegar la rotonda. Y y, y, y no va a ser rápido, porque uno no hace no, eh, eh, estos 20 años, no lo vas a desdibujar en 5 en años. Esto es como la polio, esto no, esto no va a dejar rengo. Así que. Pero bueno, se pues, pues, vivirá. Familia, es un gusto escucharte. La verdad que es un gusto escucharte. En la semana hablé dos veces contigo, es un gustazo. Te voy a seguir molestando porque lo decís tan claramente y con tanta... Y además yo creo que la señora está 70-30 o más, 75-25 a favor de eso. Lo que pasa es que por eso muy poco dijiste. Nos solitos nos metimos, solitos... Ojo con las elecciones parlamentarias, hay que votar muy bien para diputados y senadores para darle mayoría al cambio. Ojo, hay que prestar mu mucha atención qué diputados, qué senadores nacionales metemos, porque de los 83 para acá, la oposición, eh, los que querían el cambio nunca pudieron tener el Senado, siempre lo tuvieron lo mismo, ya saben quiénes son. Ojo porque el diputado ya está parejo, hay que ganar los, a las dos cámaras para poder permitir el cambio, porque ahí están gran parte de los que frenan ese cambio, los que nos metieron en este camino negro, ¿no? Comparto con vos, eh, eh, de hecho fíjate que en todos los países desarrollados... La mitad de la Cámara, de diputados y senadores, la mitad, sean Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia o por ejemplo, mismo Noruega que estábamos hablando, la mitad de las bancas son de partidos liberales. En Argentina claro. durante 30 años no solo no había directamente un diputado, en, en, un diputado, uno, no había un liberal en todo el sistema democrático argentino era tan el, el progresismo barato, eh, eh, llegó tan fuerte a las cabezas de los argentinos que directamente no hay liberales en, en, en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Cuando yo te digo que los países desarrollados encuentran un equilibrio y al menos la mitad son liberales o directamente son gobiernos. Si en que la Argentina en día parece que una revolución. El insulto de gobierno que es, el... es que <risas> son de derecha. Viste, el gobierno te insulta diciendo que sos de derecha. La derecha es un es insulto, que, eso es gravísimo. Lo que pasa es que funcionaba y la verdad que muchas de las... Eh, eh, los argentinos eh, eh, eso lo tomaban como un insulto. Decir liberal o de derecha o cosas así, que si, en Argentina se si toma como un insulto. Sí, hoy Re, no, hoy recién no. ahora empezó a cambiar. Recién ahora empezó a cambiar. Eh, recién ahora se empieza a equilibrar y por eso... Eh, eh, vos fijaste se toma toda una revolución Porque hay dos Porque después de las últimas elecciones Hay dos o tres liberales en el, en el Congreso ser, <ríe> Obviamente Milley, Despero, López Murphy Por primera vez hay tres diputados liberales De 250 bancas Entonces eh, Argentina se metió solito en este, en este lío Y todo el canto de sirenas Que suele ser el progresismo Que le encanta gastar pero no tiene ni idea De cómo juntar el dinero O, o, o cómo producir terminábamos en un gasto público descomunal y sin, y con todas las reglas económicas para, para poder producir ridículas a punto tal que tenemos 70 tipos de cambio en una sola economía. Eh, Ramiro, un gustazo escucharte, gracias por tu atención de, de charlar un sábado temprano, un fuerte abrazo y a las órdenes. ¿eh? Por favor, cuando quieras repetimos, saludos. Un capo, el economista Ramiro Castiniere, qué bien que habla, qué bien que lo explica, qué convencido que está.